No, porque invadimos allá arriba y ahora estamos cuento para acá porque dijeron que esto no tiene título aquí. No tiene título entonces. ¿Quién le dijo ustedes que no tiene título? Eh, la gente, lo mismo, los mismos de para allá. Ya. ¿Cómo entonces? ¿Quién es Entonces de para allá estamos invadiendo, lo para allá como está. Ya. ¿Cuántas familias ya han entrado ahí? Bueno, ya, ya está todo cogido, mira porque está por ahí. Y ya está todo. Y entonces lo en adelante, si vienen a represar y quieren sacarlo ustedes, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, lo que, que se va ve, a hacer, vea ver qué. ¿Qué proyecto que hay? ¿Qué cantidad de terreno es esa? No, mucho. Mucha. tarea, ¿Cuánta? Como, como ciento y pico de tarea. Como ciento y algo de tarea entonces. Sí, sí. Estos terrenos tienen problemas y no tienen título. ¿No tienen título entonces? No. ¿Quién le ha informado a eso ustedes? Eh, la familia del dueño. ¿La familia del dueño? Claro, que están quién? metidos aquí en la tierra también. Ah, sí. ¿Y qué se supone que es el dueño? Eh, es uno que está en Nueva York. ¿Cómo se sí. llama él? Eh, yo... No le sé decir si bien el nombre, pero... ¿Qué para... cantidad de terreno hay aquí, más ¿Qué? o menos? No le sé decir. Si. Lo que sé de si es decir que tenemos más de 500 padres de familia que estamos metidos aquí, atrás de un solar cada quien. Y si te presentan título original, inmediatamente nos salgamos. Pero hasta el momento van a permanecer aquí, Hasta que aparezcan los títulos originales. Inmediatamente tengo los títulos originales, inmediatamente que ver, nos vamos. Es Usted lo... sabe que yo soy una mujer que vivo que dando, dando plata, no es justo que Dios me dé donde yo viví. Y si aquí hay título no vamos, vale. Porque si no hay título, sí, no, no, sino sino no vamos. ha invadido el terreno señores yeah. Yeah.